Radio Dignidad Migrante, Migrantes, Migrantes. La sombra somos. En lo más bajo de la pirámide social estamos, abajo las fronteras, no a la caridad, al pueblo lo que es el pueblo. Luchamos por una vida digna para todas y todos. Solo organizados podemos cambiar las cosas. A los que nos creen sumisos y agachonas, les respondemos, somos la dignidad migrante.